Ok, ok. ¡Arriba Barranquilla! ¡Una bulla vigente! <risa> ¡Urbanes tú, en la casa! Presentan los dos artistas más importantes de Barranquilla, okay. participando sí. en tarimas grandes con artistas internacionales, en carrozas, en carnavales. Con ustedes nuestro primer artista, Neo Music. Una. Yo quiero que ¿Cómo? te quieras, como te quiero Yo quiero que tu novio no va es que me gusta Y a mi lado te voy a tener Como, Una bulla okay. viviente Arriba, arriba, arriba, arriba. arriba. Vamos, Que me bese, no que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo... Ok, ahora sí vamos a presentarnos Mi nombre es Samo Estamos en la casa para servirle a toda Barranquilla Leo, music. Sí, mi gente. <risa> ya, Arriba, arriba. Yo quiero que den un fuerte aplauso a Dios Que nos permitió tener hoy estos pies que aquí Que se sienta mi gente, arriba Y como a mí me gusta los viejos Vamos a tirar una champetica esa que sé que les va a gustar Suéltalo ¿Cómo dice? La lluvia tocada. todo el mundo, todo el mundo conmigo. Todo el mundo. ¿Cómo dice? Yo quiero escuchar esto. ZF en la casa. otra vez. Dice, que se escuche bien. dice? mi la Arriba. Arriba, arriba. arriba. arriba. ¡Suéltase a Fuque! No, ¡Oh! Yo soy la viuda, yo soy la viuda, que sale en la noche, que sale en la noche. Buscando, buscando, buscando un amor que me quiera. Ay, yo soy la viuda. Samo Flow y Leo Music todas las redes sociales Tumba. muchas gracias.